Eguerdion, Juan Carlos Izaguirre. Cacho Eguerdion. Antes de entrar en materia vamos a conocer más sobre la trayectoria profesional, política y personal de Juan Carlos Izaguirre con Antonio Amadoz. Juan Carlos Izaguirre Hortelano nació en el barrio Donostierra de, de Igeldo y es licenciado en medicina por la Universidad del País Vasco en la especialidad de médico de familia. Ejerció durante varios años en distintos centros hospitalarios hasta que obtuvo plaza propia en Rentería en Iztieta en el año 2006 en donde todavía mantiene su plaza. Como médico ha estado en varias ocasiones en los campamentos saharauis de Tinduf, causa con la que está estrechamente comprometido. Entre 2011 y 2015 fue alcalde de la ciudad de San Sebastián y al término de la legislatura regresó a ocupar su puesto como médico. En esta legislatura que acaba de terminar ha sido portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Dejó su trabajo como médico para dedicarse a la política, después dejó la política para volver a la consulta y después, cuatro años en las juntas generales, regresa de nuevo como candidato, esta vez a la alcaldía de Donostia. ¿Qué le ha hecho volver? Hombre, a ver, eh, política yo creo que siempre se hace todos la hacemos de una manera o de otra, yo también la hacía antes de ser alcalde, pero yo sobre todo soy médico, entonces, como mucha gente de H. Bildu, no consideramos la política como una profesión, sino que como que en un momento dado de tu vida pues puedes eh, dar algo más para mejorar pues, tu entorno en este caso la ciudad. Yo creo que aunque estaba en Juntas Generales, las noticias del de estado de Donostia se pues las he seguido siempre muy de cerca y la deriva que está eh, adquiriendo la ciudad estos últimos años, pues personalmente me preocupaba como mucha gente en, en Donostia y bueno, se me planteó la posibilidad de, teniendo en cuenta la experiencia de la alcaldía previa, volver a presentarme y aunque en un primer momento mi opción era volver a ser eh, médico en el ambulatorio de dieta pues eh, las bases dijeron que sí, que adelante y ahora encantadísimo estar aquí y con una ilusión tremenda porque creo que nuestro mensaje ha calado muy bien a la ciudadanía y que vamos a poder volver a gobernar la ciudad y enderezar un poco esa deriva que pensamos que no es beneficiosa para Donosti. Enseguida, Juan Carlos, vamos a entrar en detalles en esos temas de los que se hablan en estos días de campaña electoral, pero hoy estamos muy impactados por lo que sucedió ayer en Norio, ese crimen de violencia machista que ha dejado huérfanos a dos chavales de 20 y 16 años. Creo que ha estado en la concentración que ha tenido lugar este mediodía en la plaza de Guipúzcoa. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede, qué se puede decir? Yo creo que está todo dicho porque la conmoción es tremenda desde allá a tarde eh, en este y en otros crímenes machistas que existen. Creo que ya hay pocas palabras más que se pueden añadir, pero la sensación de, de tristeza, de pena, de que estamos haciendo mal, pues es algo que tenemos en la mente cuando sentimos una noticia de estas, que cuanto más cercana es, pues todavía lo vives con, con, pues con más dolor. Y, y decir, bueno, pues qué vas a decir, mostrar la solidaridad a, a todo el entorno cercano a, a la víctima y a todo el pueblo de Orio. Y, y yo creo que hay que seguir luchando vamos, como prioridad total contra esta cultura machista que está detrás de, de estos crímenes. Y luego tampoco entender un poquitín el uso que se ha hecho ahí de imágenes que también es totalmente incomprensible. Lo ha denunciado también el Ayuntamiento de Orio. Eh, no es de extrañar porque eh, es un mínimo de respeto en estas situaciones, es lo mínimo que se puede pedir a cualquier ciudadano y a cualquier medio de comunicación. Y tenemos también que recordar que a mediodía ha habido otra concentración en Villabona y Zúrquil, justamente sí. en el puente que, que une a los dos pueblos, por esa eh, paliza que recibieron el, los dos miembros de, de una pareja procedentes sí. de, de Colombia, que apenas llevaban un mes aquí y que, bueno, pues ah, con gritos eh, bueno, que no vamos a, a reproducir sí. aquí, pues finalmente pues pasó lo que pasó en Villamona, ¿no? Eh, ¿Qué decimos con estos comportamientos homófobos? Es que, pues un poco lo mismo, yo creo que está todo dicho, es que el rechazo total, yo es que jamás entenderé que a nadie se le discrimine, pero ni, ni nada, por tener, no sé, por lo que sea, por ser como es, por, por y siempre hablamos de, de la, del origen, de, de por nada. Entonces, eh, yo creo que, se nos hace tan raro. Mi única esperanza es que cuando vemos a chavales muy jóvenes y hablan de temas de estos y, y temas de, de, de distintas culturas, pues creo que lo viven con mucha más naturalidad que nosotros pero es verdad que hay que seguir luchando en el día a día, que nos podemos descuidar, porque cuando parece que las cosas van mejor, pues siguen saliendo noticias de este tipo, todos los días prácticamente, y nada, pues tolerancia cero para todo esto. Antes de entrar a desmenuzar, eh, al menos en parte, el programa electoral, tengo que aludir a otro tema. Esos siete miembros de ETA condenados por delito de sangre que estaban en las listas de H. Bildu, que han dicho que no van a recoger sus actas en caso de salir elegidos, para ayudar así a la paz y a la convivencia. De esta forma, su partido, lo decía ayer Bernardo tegui quiere desinflamar la campaña electoral. ¿Por qué Echevildo toma la decisión de incluir a estas personas en, en las listas? Yo creo que las listas, todas, las, todos los partidos, no solamente Echevildo, pues ya pasado en el filtro de las juntas electorales correspondientes de todos los pueblos que se presentan en, en una escolaría y en todo el Estado español. Y ahí no había mucho más que hablar. Y en este caso, pues bueno, estas siete personas han decidido a ese paso. Y yo pues lo, solo me queda aplaudirlo porque yo lo entiendo como un paso más por la convivencia, pero es que lo que de verdad me gustaría hablar es de cómo vemos Donosti y cómo planteamos darle la vuelta a los problemas que Ahora. hay porque si no pasamos el tiempo hablando de cosas que en serio yo creo que no es lo importante, lo importante es cómo conseguir que Donostia esté mejor dentro de unos años. Maite Duzun Donostia, ese es el lema elegido para esta campaña electoral, a la que le quedan 10 días todavía, todavía o aún. Donostia, dicen que afronta retos de, de calado. ¿Cuál sería el principal desafío al que se enfrenta la ciudad ahora mismo para Juan Carlos Izaguirre? Sí, Maite Duzun Donostia decimos, maite ditu a está maite ditubu Donostiarac y yo creo que los temas principales hemos hecho un diagnóstico compartido con muchas agentes sociales y yo creo que la mayoría de la ciudadanía nos tierra y yo creo que el tema principal en este momento puede ser el tema de la vivienda que está muy unido también al desarrollo desmesurado que ha habido de turismo puesto que ha eh, empeorado la situación en el precio de la vivienda y otro tema que también es muy importante el de la movilidad. En general yo creo que con estos temas lo que la consecuencia de cómo se han hecho política estos años es que cada vez es más difícil eh, vivir y emanciparse en Donosti y que hay mucha gente que se siente muy desafectada eh, en cuanto a su relación con su, con su barrio y que se le imposibilita pues, eh, desarrollar sus, sus ciclos vitales en la propia Donosti. Entonces yo creo que el tema de la vivienda sería el principal porque si no tienes opción, como está pasando, de vivir en Donosti, pues es difícil que puedas hacer tu ciclo vital en Donosti. ¿Y, ¿Y cómo tener... solucionamos este, uh -huh. este problema? ¿La ley de vivienda puede ser un instrumento válido? Sí, bueno, lo primero es decir que esta sensación no es una sensación, que son datos objetivos los que nos dicen que 3.400 jóvenes han ido a emanciparse a otros pueblos porque no podían, eso es un 15% de la juventud donostiarra, que hay zonas en Donosti y hasta el 20-25% de la gente que vive en esa zona se ha tenido que desplazar pues porque de un día para otro han subido el alquiler pues un 40-50% y no han podido hacer frente. Y yo creo que estos datos eh, lo que confirman es que la situación es eh, tremenda porque el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, es el doble de la media ipuzcoana. ¿Qué se puede hacer? Pues cosas que no se han hecho estos años. Y hay que dejar de hacerse otras que se han hecho. Yo creo que en las viviendas ya construidas hay que aplicar una ley que está en el 2015 en vigor y no se ha querido aplicar estos años, que posibilita que la vivienda vacía eh, pase al mercado de alquiler. Y también la nueva ley que va a venir de Madrid ahora eh, nos va a permitir eh, declarar donosti ciudad tensionada, Tampoco entendamos que haya ningún tipo de reparo para esto, puesto que esto va a posibilitar topar los precios de alquiler y además eh, controlar esos fondos buitre que tanto daño han hecho también en Donosti. ¿Y en qué y por, zonas y, concretamente y, se toparían los precios en En toda todo Donosti, porque se cumplen los criterios para poder eh, eh, declarar la ciudad en su totalidad Donosti. Ahí no podemos hacer distinciones. Porque todo no está afectada. Y luego hay otro tema importante. Esto no vale. Hay que construir nueva vivienda. Vale, estamos de acuerdo. Nosotros prevemos 7.000 nuevas viviendas en 10 años. Pero es que la nueva vivienda que se construya se tiene que hacer como lo hicimos nosotros en Chomín. Y nosotros lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Otros están diciendo mucho estos días, pero han hecho justo lo contrario de lo que dicen. Nosotros pensamos que esa vivienda tiene que ser 70% eh, suelo público, eh, vivienda protegida de alquiler, y en suelo privado incluso, del 50% para arriba, porque se puede hacer. Lo hicimos en, en Chomín Y tienen que ser todas de alquiler. ¿eh? Y en este momento se está yendo a los mínimos. Se está yendo a un 40%, que es lo que marca la ley como mínimo. Y encima la mitad tasada, que no es en alquiler, es en venta. Y tasada en venta quiere decir 350.000, 400.000 euros, que es inaccesible para la mayoría de las y los donostiaras. Y para terminar con el tema de la vivienda, no vale solo planear eh, vivienda nueva, sino tener en cuenta que va a ser un entorno en el que tienes que consensuarlo con quienes allí viven y además tienes que dotar de los equipamientos y servicios necesarios a esa nueva urbanización y también de las actividades económicas motoras para que no se conviertan en, medio, en mero barrio dormitorio. Plantean construir vivienda, por ejemplo, en una zona como es la variante, la Guipuzcoa 20. transformar esa, esa variante. Explíqueme cuál sí. es el planteamiento que hacen. Nosotros eh, hacemos un diagnóstico en el que consideramos que Donosti, eh, ha tenido en cuenta sobre todo un eje, que es el de la costa, que es el más conocido durante años y décadas, pero que hay dos ejes muy importantes a desarrollar. Uno es el del Urumea, en el 11-15 empezamos a hacer una apuesta importante por, por toda esta zona. Hay que seguir con eso, hay que conseguir que sea una zona atractiva para los que ahí viven, pero también para todos los danos tierras y también para quienes los visitan. Y luego la variante. La variante que se construyó en su día para evitar que los vehículos pasaran por el centro de la ciudad, pues hoy en día está infrautilizada porque se hizo el segundo cinturón y el tráfico pues, ha disminuido más de la mitad de 120.000 coches. En este momento no llegan a 60.000 coches diarios, coches, vehículos en general. Eh, nosotros pensamos que una infraestructura preparada para 120.000 si se utiliza 60.000 nos da opción y hemos visto en otras ciudades europeas que han hecho operaciones parecidas para recuperar 60 hectáreas ...públicas, 60 hectáreas es mucho... ...es tres veces más que los cuarteles de Loyola... ...y ahí nos da opción para dotar de equipamientos y servicios... ...a todos los barrios que atraviesa eh, la variante... ...y además nos da opción desde un punto de vista de movilidad... ...de comunicar el este con el oeste y los barrios que hay circundantes... ...de una manera amable, con videgorris, con transporte público... ...con paras de autobús... ...se convertiría en una avenida tipo lo que hicimos en Carlos I... ...con sus semáforos, pasos de cebra... ...uniendo los dos lados de la variante... Y además nos daría opción, esos equipamientos para parques y disuasorios para que la gente no vaya hasta el centro de la ciudad, y nosotros prevemos en tres núcleos que hubiera desarrollos de vivienda. Esos desarrollos de vivienda se harían sobre suelo público, con lo cual la vivienda que se hiciera a lo largo de la variante sería mínimo 70% protegida de alquiler. Es una operación a medio plazo, medio largo plazo, no se puede hacer en una legislatura, pero creo que es una apuesta importante de ciudad. En su programa electoral dicen que turismo y bienestar de los ciudadanos eh, se pueden equilibrar. Es que tiene es, es que ser es el objetivo de cualquier ciudad que... Tiene el turismo como un sector económico importante, como es Donosti, 14% del Producto Interior Bruto. El turista hay que mimarlo, hay que mimar al sector turístico, pero lo que no puede ser es eh, que sea a costa de que salga perjudicada pues, la ciudadanía o algún barrio en particular. Ahora mismo está saliendo perjudicada la ciudadanía sí, por sí. el boom del turismo. Sí, sí, sí. Hay algunos barrios que... Bueno, de hecho la parte vieja ya se ha declarado saturada por parte del gobierno actual. Pensamos que eso se debe... ...nombrar también a barrios que están circundantes... ...un poco en la costa de dicho, Antiguo, gros y Centro... ...y pienso que lo primero que hay que hacer es... ...igual que se cuida al turista y al sector turístico... ...cuidar sobre todo a quienes viven en Donostia... ...y para eso en esas zonas saturadas... ...hay que tener un trato especial en este momento... ...para que vuelvan a tener la sensación... ...de que las inversiones y servicios que se... ...y equipamientos que se hacen en esos barrios... ...son pensando en ellos y no pensando en otros intereses... ...y luego pensamos también que en, de cara al turismo... Eh, la moratoria que ahora se reconoce después de haber dado tantas y tantas licencias de manera tan rápida en la ciudad, se reconoce que una moratoria es necesaria, nosotros decimos que ha llegado tarde, bienvenida, pero que también se queda corta, la ampliaríamos a otras zonas de la ciudad como pueden ser Eguía, Inchaurondo, el Antiguo Ibaeta en la totalidad o Amara y además pensamos que hasta que se haga un plan eh, objetivo de cuánta carga turística pueda aguantar cada barrio, pues deberíamos de mantenerla. Además del tema de los pisos turísticos, que tienen que volver a limitarse verticalmente al primer piso, no pueden ser en cualquier piso, pisos turísticos como existe en la actualidad, y hay que poner también una limitación horizontal, de tal manera... No. ¿Cómo se hacía en su día con los, con los bares, por ejemplo? ¿Cómo se hace y cómo existe alguna normativa haciendo? al respecto? Y ahora vemos que hay calles que todos los portales uno detrás de otro pues tienen alguna vivienda turística y esto también pensamos que hay que limitarlo. Y además pensamos que hay que actualizar eh, las normativas existentes en actualidad o crear nuevas para esas molestias que están generando, pues tanto los grupos de turistas o lo, lo, los horarios. Entonces hay que revisarlo de tal manera que, la revisión sea, poniendo en el centro de la revisión, a los y las donostierras. Eh, y para acabar, eh, los, se enfoca, se traslada a todos quienes nos visitan a dos o tres puntos de la ciudad. Yo creo que Donostia tiene otros puntos muy atractivos, los va a tener también cuando regeneremos el Urumea y hagamos la transformación de la variante, y hay que ofertar otros puntos de la ciudad para que no se concentre todos en el mismo sitio. Uh -huh. Al turista hay que cuidarlo, a la ciudadanía. ...hay que cuidarla por encima... ...o a la par... Y desde luego eh, lo que creemos y es así y puede ser es que quien nos viene a visitar se tiene que ir con una buena sensación de Donosti hablar bien de Donosti y que tanto el turista como quien aquí vive se sientan cómodos y que nadie se sienta perjudicado. Y, Otro tema. Y hay que intervenir. Hay que gobernar el turismo porque está desgobernado. Está claro que hay las instalaciones deportivas que tenemos en Donosti pues necesitan una profunda renovación. Sí. Tenemos también Iyumbe ahí. ¿Qué plantea EH Bildo en este, en este apartado? Sí, nosotros hacemos un una valoración, también a compartir, hemos compartido con diferentes agentes, pero el día que, go que estemos gobernando, pues a partir de junio, pues haremos una nueva ronda, pero pensamos que se construyó eh, la ciudad de Anoeta, digamos, deportiva, hace ya muchos años y que la percepción del deporte era otra, que ha cambiado, hay nuevas modalidades, eh, en su día era sobre todo masculino, federado, profesional, hoy en día todo eso ha quedado muy caduco hay profesionales masculinos, pero evidentemente la mujer hace tanto más deporte que los hombres. Hay, hay, más, necesidad de hay más necesidades, deportivas. hay más modalidades, hay que hacer obras en varios, en varios de los edificios existentes, pero también hay que actualizarlo a cosas eh, eh, más necesarias a día de hoy. Nos echamos de menos que haya eh, un albergue para que quienes vienen a practicar una competición, no a nivel profesional, sino a nivel de pues, eh, categorías inferiores, eh, puedan estar en Donosti, y mientras están compitiendo, muchas veces se rechazan estas invitaciones porque no pueden trasladar pues, 20, 30, 40 personas por los precios que tienen los hoteles en Donosti. Y también pensamos que siendo Donosti y como va a seguir siendo una ciudad muy relacionada con la investigación, pues un, es un entorno apropiado para que relacionado con el deporte haya centros de, y más demás sí en, en esa ciudad deportiva que prevemos... Eh, en un corto plazo puede ser una realidad. Puede ser una realidad, pero una realidad cara. Bueno, yo creo dónde, que a de, la hora de, de... ¿De dónde sacamos el, el dinero? Eh... ¿Sería partidario, por ejemplo, de vender a NUETA a la Real Sociedad, eh, como no, no, ha planteado no. Marisol Garmendia? No, no, en absoluto. Eh, nosotros pensamos que lo que es público tenemos que seguir teniéndolo público, siendo público. Pensamos que una gestión bien hecha lo que tiene que hacer es priorizar los gastos y pensamos que en este momento, que yo veo los presupuestos del ayuntamiento y me acuerdo de los de hace 10 años, en plena crisis, que tuvimos un 25 menos de presupuesto que justo la legislatura anterior, y unos 100 millones menos que los que hay ahora, pienso que hay que priorizar bien, gastar en lo que hay que gastar, y que evidentemente cuando priorizas, pues igual todo a la vez no puede ser, pero bueno, hacer un cronograma y tirar para adelante con las inversiones. Vamos ya acabando las encuestas, les están dando una subida en el número de votos, la cosa está bastante reñida con el PNV a nivel de diputación, y en el ayuntamiento pues también podrían aumentar el número de concejales, ahora mismo tienen seis, ¿qué perspectivas tienen? Bueno, nosotros sabemos que el mensaje que trasladamos está entendiéndose bien por parte de la ciudadanía. Es una sensación subjetiva, pero bueno, todos los días vamos a dos, tres barrios o hacemos diferentes reuniones. Y las sensaciones son muy buenas. Entonces, eh, las encuestas que salen y todo esto, eh, yo personalmente no, las les doy, no les doy mayor importancia porque tristemente hay que decir que muchas veces también detrás de las encuestas pues hay intereses que igual no tienen nada que ver con, con la realidad. no Entonces, yo creo que nuestro trabajo es, y nuestra obligación, ofrecer a la ciudadanía una posibilidad de redireccionar esta deriva que creemos que ha sido eh, no buena para Donosti y no porque sí, sino que porque pensamos que si volvemos a recuperar Donosti, si volvemos a ser lo que éramos, si volvemos a estar satisfechos, contentos de vivir en nuestros barrios, eh, vamos a afrontar pues con mayor energía y con mayor ilusión los grandes retos de futuro eh, como están Dar la solución a los problemas de vivienda, turismo, movilidad que hemos dicho Y todos aquellos que vayan surgiendo O sea que recuperar Donosti para estar fuertes de cara a afrontar los retos del futuro Se nos ha pasado un tema, el tema del tráfico Pero de él podremos hablar y de muchas cosas más el viernes En el debate municipal que tenemos entre la una y las dos Juan Carlos Izaguirre y el resto de candidatos a la alcaldía de San Sebastián Aquí le esperamos Pues encantado, encantado de estar ahí. gracias Es que ricas con Juan Carlos Izaguirre